Thank <laughs> you. hecho Quechua, Sumacamaña, Aymara. Para mí el buen vivir es el respeto a la naturaleza y a las personas, por igual. Bueno, el buen vivir es, eh, tiene que ver un todo, estar en contacto con la naturaleza, estar bien entre nosotros, llegar a tener un estado de satisfacción plena, pero no con el, en el plano económico, sino bien interiormente y bien con el demás. Va en todo y dentro de ese todo... ...está nuestra madre tierra, la naturaleza y el cómo mismo. El buen vivir no es el vivir mejor a costilla de que un hermano... ...o una comunidad, un pueblo, una nación viva peor. El buen vivir es tener en cuenta la vida en toda su dimensión. El buen vivir es el respeto, es la memoria, es la justicia, pero para todos... Para todo lo que es la, nuestra madre tierra, para todos sus hijos, para en, que somos hijos de la Pachamama. El buen vivir para que realmente se respeten todas las culturas, todos los idiomas, todas las formas de vivir. en el Congreso, frente al Congreso, donde supuestamente se legislan y se aprueban las, nuestras, las leyes. ¿Por qué estamos? Para que también aquí, en los estamentos del Estado, en las leyes y todo, que realmente se lleve a cabo lo que está bien, pero que se lleve a la práctica. Por más bonito que sea un decreto, una ley, lo que fuera, si no tenemos presencia unida en las calles, en las plazas, Digamos, el buen vivir tampoco avanza. ¿Qué es el buen vivir? Todavía nos tenemos que preguntar. Que seamos todos iguales, que no nos repriman, que no nos roben la naturaleza, que no nos roben las tierras, que no nos roben el ideal de vivir libres. Esta marcha, hermanas, no solamente es histórica, porque entramos por primera vez al Congreso de la Nación. Es histórica porque, a partir de hoy,